Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estáis pasando muy, pero que muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo especial porque vamos a trabajar una fuente de tráfico distinta a las que hemos estado trabajando hasta ahora. Vamos a trabajar un poco con TikTok y Clickbank, un producto de Clickbank. A ver, no tiene que ser solo de Clickbank, Puede ser de Hotmart, puede ser de, de Digistore24 o de cualquier red de afiliación que vosotros queráis. Esta estrategia va de promover un producto digital a través de videos. ¿Por qué de videos? Pues porque funciona muy bien. Es lo que nos está funcionando bastante bien ahora mismo. Para esta estrategia vamos a necesitar una cuenta de TikTok o bien de Instagram o bien de Pinterest o bien de las tres, es decir, formato vertical. Vamos a trabajar con vídeos en formato vertical. Vamos a requerir un software para hacer nuestros vídeos. La recomendación que yo te voy a hacer es invideo.io Vas a encontrar aquí abajo el enlace, no te preocupes y además tengo una pequeña sorpresa para ti conforme sigas viendo el video. Así que no te vayas porque tengo una cosilla especial para ti con este software y desde luego un producto de ClickBand o, o Hotmart para promocionar. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia.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 Y sin más dilación, vamos a empezar con las tres cosas que necesitas y cómo vamos a implementar la estrategia. Primero, tu cuenta de Clickbank para tener un producto que promocionar. Tienes que hacerte tu cuenta en Clickbank. ¡Ojo! No te detengas si no tienes una cuenta en Clickbank. Puedes tener una cuenta en Hotmart o en Digital 24 o tener un infoproducto que promover. No te detenga eso. Yo pongo Clickbank porque es el eje... Porque es para este tutorial y porque tiene muchísimos productos para vender. Me voy a loguear y voy a promocionar un producto para chicas. ¿Ya estoy dentro? ¿Por qué un producto para chicas? Porque la red de tráfico Pinterest, Instagram y TikTok tienen gran afluencia de mujeres en edades de los 18 a los 35 años. Por lo tanto, es un mercado que no debemos descuidar. Vamos allá. Voy a elegir en el marketplace, ves marketplace, un producto que sea de relaciones, relaciones de familia. Tienes muchos, ves aquí tienes todas las categorías. Esto te funciona para relaciones, para padres, para cosas familiares, porque hay muchos, porque hay muchas chicas en estos, en estas redes sociales. Y también está el nicho de self help. Dentro de self help está Dating Guides, Eating Disorders, General, marriage and Relationships. Para este ejemplo voy a utilizar Dating Guides. Vamos a dar clic en Dating Guides. Esto puedes hacerlo también en español, pero yo lo pongo en inglés porque hay más mercado. Tú puedes hacerlo en español también. La técnica, la estrategia funciona exactamente igual. Voy a ponerlos por gravedad. ¿Ves? Y viene The Obsession Method, eh, The Devotion System. New High Converting for Women Infatuation y voy a promocionar His Secret Obsession Ves, dice que es increíblemente convertidor para mujeres en Cold Traffic Cold Traffic, esto es muy importante tráfico frío, voy a irme a la página de afiliados, es esta te pedirán que te suscribas para que ganes el 90% de comisiones en el front end y en el back end, en todo o sea si tú te suscribes vas a tener 90% de comisiones. Bueno, ya lo tenemos. Este es nuestro producto a promocionar. Vamos a poner nuestro enlace. Vienen el main, banners, email sweeps, promotion links, custom reports. Tiene de todo. Este producto me gusta bastante porque está súper, súper completo. Vale, Vienen los hooks y los ángulos. Una serie de cosas. Vamos al enlace a promocionar. Y fíjate que te dicen para ganarte el 90% de comisiones en todo el funnel, pues que te suscribas. Yo ya lo he hecho. Así que voy a mi página y es esta. Ya la tengo aquí. Este es mi enlace de afiliado. Yo simplemente lo tengo que copiar. Copy. Me lo pongo en un blog de notas. Aquí y le ponemos eh, producto a promocionar. Ahí está mi enlace. Vale. Se llama His Secret Obsession. Vale. Ya está. El nicho es de chicas. Por lo tanto lo vamos a promocionar en TikTok y Pinterest e Instagram, porque en esas redes hay muchas chicas, ¿vale? Voy a ir nuevamente aquí y ¿qué voy a querer? Pues mira, dice que ya tiene de todo banners, imágenes de producto para Instagram, para Pinterest ves lo que yo te decía, las redes que están funcionando bien, text y newsletters, ads, para si tú quieres hacer anuncios, video ads y Facebook ads, hay ideas, ideas para Facebook ads, y vienen los emails, yo específicamente quiero emails ¿Por qué quiero emails? Porque voy a hacer vídeos, Pero yo no me puedo inventar montones de textos porque ni no sé escribir bien inglés y no domino el producto. Sé cuál es, pero no lo domino. Entonces, me interesa que haya emails. Y aquí tengo los emails. Vienen nueve emails muy convertidores para que yo pueda aprovecharlos. Ya los tengo. Ya tengo mis materiales. Aquí me voy a poner emails. Para textos y videos promocionales. Y me voy a mi siguiente herramienta que es InVideo. La buscamos aquí, invideo.io. Este es InVideo. Mira, ves InVideo. Vienen las categorías. Tienes un montón. Puedes explorar un montonazo de cosas. La verdad está súper completo el contenido y los tutoriales. Tiene muchos tutoriales, pero a ti no te van a hacer falta porque yo te voy a decir ahora mismo cómo puedes hacer vídeos súper buenos para nuestras promociones de, en este caso, nuestro producto His Secret Obsession. Vienen los precios. Mira, si tú te haces la cuenta gratuita, puedes tenerla para siempre. Es, un, es una cuenta gratis para toda la vida. ¿Qué te da? Te quita la marca de agua, no la tiene. Más de 3.500 video templates. Libre, librería de medios, más de 3 millones. Ojo con esto. Automated text to speech. Ojo con esto, porque esto es lo que nos va a salvar la vida. Y hasta 15 minutos de dilación por video. Si quieres comprarlo, tienes la cuenta business y la cuenta ilimitada. La business, fíjate qué barata es: 10 dólares al mes. 10 dólares al mes nada más. Viene. Todo esto, más iStock Media tienen productos de pago que tú no vas a volver a pagar en la vida. Ya lo tienes. Más de un millón de Premium Media tienes Premium, no solamente los estándares, sino el Premium. 60 videos por mes y créditos para quitar el fondo de tus imágenes. Luego la ilimitada, pues tiene de todo, ilimitado y 40 créditos para remover imágenes. Puedes ver todas las características aquí, pero bueno, ahora mismo no te las voy a mostrar. Es un plan muy generoso, viene el estoraje también, un giga, 10 gigas, 100 gigas. Viene el Help Center. El Help Center está en español, aunque tú lo veas en inglés... Tienen soporte en español, lo cual es súper importante para nosotros cuando tengamos algún problema. Shad Support también viene en español y el Priority Support, evidentemente, está para Business y para el limitado, que son los planes de pago. Tú puedes arrancar con el gratuito sin ningún problema. Está muy, muy bien. Pero atento, atento. Si quieres empezar con el Business, 10 dólares al mes. Tengo un cupón especial para ti, como parte importante de mi comunidad, he conseguido un 20% de descuento en cualquiera de los planes, ya sea business o ilimitado, 20% de descuento. Quiere decir que no te va a salir a 10, te va a salir a 8, ¿no? muchísimo más barata todavía. El cupón de descuento se llama Betty20, aquí te lo estoy poniendo, Betty20, y también lo vas a tener aquí abajo en la descripción. Recuerda, recuerda, puedes empezar por el gratuito y cuando te hayas convencido que te convencerás pasar a la business o a la ilimitada y aprovechar mi cupón de descuento del 20%. No tienes marcas de agua, importante. Más de 4.000 templates, no solo 3.500, sino más de 4.000, plantillas premium, en fin, una serie de cosas. Pero vamos a meternos en harina. Te voy a mostrar cómo hacer los videos para subirlos a TikTok. Yo como ya estoy, ya tengo mi cuenta, yo tengo una cuenta premium, porque es la que a mí me gusta, la que a mí me, me parece más adecuada. Vamos a hacer videos. ¿Cuántos videos? Muchos. Sube tres videos diarios. Durante más o menos 12 a 14 días y empezarás a ver resultados. Pero si no lo subes, pues no vas a poder ver resultados ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ver la interfase. Este es el Ninvideo. Ahí están. Vienen las plantillas prediseñadas. Texto en vídeo. Uh, esto es lo que vamos a usar nosotros. Y el Black Canvas. Vamos a ir a texto en video y nos dice que hay 50 temas. Y dentro de texto en video, nosotros vamos a elegir el formato vertical. El vertical es el que nos va a convenir a nosotros. Y tenemos una serie de plantillas ya preparadas para trabajar. No te dejes llevar por la imagen, por favor, la imagen no importa. Importa ahora mismo el texto, porque el video lo vamos a modificar pero en la forma en que sale el texto no, entonces tú tienes que mirar el texto, en la forma en que sale el texto, que sea un texto atractivo para chicas, este es bonito, este es muy bonito, bonito, bonito, bonito, además me gusta el frame, es bonito, este es muy bonito, bonito, súper bonito, para efectos del ejemplo, vamos a elegir este, que es muy alineado a chicas, entonces le voy a dar clic aquí, pues ya está, se llama Summer Vibes en vertical y usamos esta plantilla. Y aquí viene la genialidad de InVideo. Tú vas a poner un headline y una historia, pero nosotros no hablamos inglés <ríe> ni escribimos inglés. Para eso queremos los correos: His Secret Obsession Email Sweet Files. Y vamos a hacer pequeños videos con pequeños trozos de cada correo. Mira, por ejemplo, email 12, 12 palabras que dice 12 palabras que hacen que él te necesite en su vida. Si no sabes lo que significa, lo copias, copiamos, te vas al traductor de Google, translator o translator, da igual, y aquí le pones el texto. El texto de esas palabras es que hace que te necesite en su vida. Es súper fácil, sencillísimo. Este es el primer correo con el que voy a empezar porque me gusta mucho, es bonito. Hay un preheader, si lo quieres aplicar, es si tu hombre se va, envíale este texto con 12 palabras y, y mira cómo rápidamente vuelve a correr a tus brazos. Genial, ¿eh? Estos textos están súper bien escritos, están muy, muy bien. Así que vamos a utilizar pequeños trozos de cada correo para que... Hagamos muchos videos. Este también está muy bien. Mira: 12 words, that Trigger, response. 12 palabras que desencadenan una respuesta de amor en tu hombre. <risa> Genial. La verdad están súper geniales. Vamos a utilizar esta, la de 12 palabras, y vamos a poner 12 palabras que hacen que tu hombre te necesite en la vida. Lo vamos a copiar. Me voy a ir a InVideo y lo voy a pegar como el headline. Ahí está, 12 palabras que hacen que tu hombre te necesite en su vida. O bueno, eh, que él te necesite en tu vida. Vuelvo para acá y voy a empezar a copiar las palabras. Vamos a ver, por ejemplo, el hombre de tu vida se está volviendo distante. Está perdiendo interés en ti. Aunque bla, bla, bla, bla, bla, esto ya no me interesa leerlo. Lo voy a copiar y me voy a ir a pegarlo a mi invidio. Lo pego ves Y se va haciendo el texto solito No lo pongas largo, pon un texto cortito Pon unos 5 o 6 parrafitos Estas 12 palabras, bla, bla, bla, bla, bla Vamos a poner estas Copiamos, control C, me voy a envidio Control V me Voy a separar Y le voy a poner la última línea que he elegido Que es esta Descubre, bla, bla, bla, bla, bla esas señales secretas y dice el enlace Entonces, aquí lo pego descubre estas señales secretas enlace ay, link on bio y así van a darle link al enlace de mi de mi biografía y fíjate que te pone aquí auto suggest image videos si yo lo quito yo solita tengo que subir los videos o las imágenes si le doy clic aquí, va a hacer todo el trabajo por mí. Y yo lo que quiero es ahorrar trabajo. Porque como tengo que hacer muchos videos y subirlos todos, pues que me ahorre el trabajo. Puedo tener más opciones. Mira, pon tu URL. Puedo pegar directamente la URL. O bien, puedo subir yo mis propios vídeos y mi propio media. Pero si ya tengo esto, pues voy a hacer eso. Next. Lo va a llamar. No voy a parar el video para que veas la velocidad con el que realmente lo sube en tiempo real. 99, y acabó. En lo que te lo he dicho, él ha hecho el trabajo. Y lo que tenemos que hacer ahora es editar el video. Si no tienes CanTasia, si no tienes Photoshop, si no tienes Premiere, no te preocupes porque InVideo tiene integrado ya su propio editor de videos. Ya lo tenemos aquí, mira, nos han salido 8 frames, 8 escenas. Por ahí, ahí, 12, 8, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ver que esté todo en orden. ¿Ves? Aquí vienen las 12 palabras, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cada párrafo me lo ha hecho en un video, lo cual está muy bien. Lo que yo tengo que verificar es que sean acordes a lo que yo quiero. Y para eso tengo varias opciones que hacer. Una, fíjate que aquí hay un cuadradito que dice Headline, pero yo puedo poner un Headline, una historia, un quote o cita, una pregunta, un texto social, un artículo, listicles para um, artículos con listas, o un ítem de una lista. Me gusta el headline, se ve bonito. ¿Ves? Aquí me ha puesto una pregunta. Esto va acorde a esta pregunta. Entonces es una pregunta. El siguiente, ¿qué me ha puesto? Pregunta, porque es una pregunta. Él ve símbolo de interrogación y automáticamente pone preguntas. La otra pregunta... Aquí me ha puesto un story, porque estoy contando una historia, historia, historia. Y aquí yo voy a poner un h1. Historia, historia, historia. Y aquí en lugar de historia, yo voy a poner un headline. Yes. Te dice, ¿estás seguro que quieres cambiarlo? Sí. Y ya se pone con este pequeño recuadro para que vean el link en bio. Y voy a ver que los vídeos estén bien. Si no están bien, los modifico. ¿Ves? Yo le voy a dar clic aquí. Son 6 segunditos. 12 palabras. No sé si se escucha el audio. Yo creo que no. Pero tiene un audio de fondo. Puedes duplicarlo. Borrarlo si no te convence. O editarlo. Vamos a dar clic en edición. Son seis segunditos. Tenemos que tenerlo a 30 segundos como máximo porque es para TikTok. Las otras dos redes no importan pero TikTok 30 segundos está bien. Ahí está, mira, como hay un montón de gente ahí, no me gusta ese video, así que buscaré otro. Puedes poner un logo, ¿ves? O quitarlo. Yo lo voy a quitar. Clic, se va el logotipo. 12 palabras, bla, bla, bla. Y aquí hay más vídeos, más vídeos bonitos. Vale, entonces yo voy a buscar uno que sea más adecuado. Y aquí es donde tú vas a tener un poco más de tiempo. No te tardes mucho, porque la idea es aprovechar la, ve la velocidad de invideo y que ya tiene plantillas para hacer nuestras cosas vamos a poner aquí love por ejemplo y que me busque todo lo que hay de amor si estás en la versión gratuita quita esto y quita esto y ya me pone solo lo que hay vale voy a poner esta que es bonita es una pareja clic y voy a ponerlo a el video exactamente me dice in time out time a section Play Time Full Video, Don. Yo lo que quiero es cortarlo. Y dice, corta el video para que encaje en la escena. Le voy a dar clic a cortar el video para que encaje en la escena. Ya está cortado 6 segundos y ya estamos. Ya lo tenemos y simplemente le decimos DON. Y ya lo tenemos. ¿Dónde está? Pues aquí abajo tienes el Timeline que te dice dónde está. El texto, el Overlay 1, el Media 2, que es el que, abamo, el que acabamos de subir. ¿Ves? lo pongo arriba, y este imagen, esta imagen la quito, la voy a quitar, ya lo tenemos aquí, atento con los textos, porque si tú elegiste una plantilla, el texto central no se va a mover, así que lo vamos a tener que dejar ahí, vamos a quitar la imagen que tenemos aquí, esta fíjate que te aparecen aquí también las capas y todo, y aquí puedes modificarlas, y esta imagen de aquí, esta, no nos sirve, la vamos a quitar la papelera, le doy clic y ya está, eso es todo. Ya lo tenemos. Y ya que lo tengas a tu gusto, en este caso lo voy a dejar así porque voy rápido, ¿ves? Ya está, es bonito, ¿lo ves? <ríe> Se ve bonito. No sé palabras de texto, que bla bla bla bla, ya que lo tengo le doy a save y ya tengo esta escena. Y así puedo ir corrigiendo todas las escenas. Si quieres. Si no, no pasa nada. Puedes dejarlas tal como están. Y al final, a la última. Esta sí que te sugiero que la, la corrijas. Porque es donde vamos a poner el enlace. Y el enlace tiene que estar muy visible. Y cuando ya esté, puedes darle al previo. ¿Ves? Ahí está, 55 segundos. Este teníamos que cortarlo un poco. ¿Ves? Ahí se ve súper bonito. Una imagen de pareja. Luego este ya no tiene nada que ver, pero bueno. Este no es el nombre de tu vida. Puedes poner el audio que quieras, las imágenes que quieras. Mira qué bonito se ve. ¿Ves? Y lo tienes ya todo listo. En el previo, fíjate que te pone aquí, el texto es muy grande. Por favor, recórtalo. El texto es largo, recórtalo. Lo voy a dejar así porque ahora mismo no, no vamos a hacerlo súper perfecto. Pero tú lo haces un poco más pequeñito. Le vamos a dar a Download and Share, a descargar y compartir. Podemos ponerlo en alta definición o en 720. Yo te sugiero 720, que se ve bastante bien en móviles. Y lo renderiza. te pone aquí un texto de felicidades, has, has quitado la marca de agua de los videos, ahora bla, bla, bla, bla, bla. Dice que mientras renderiza, además, puedes hacer este proyecto duplicado y ponerlo en otra dimensión. Y que ellos te enviarán un email cuando esté terminado el video. Bueno, pues ya lo dejamos así. Ya lo descargará cuando esté terminado. Le toma como un minuto, minuto y medio. Y lo siguiente a hacer es subir este video a tu cuenta de TikTok. Si no la tienes, te la creas. TikTok. Yo ya la he creado para no hacer este video tan largo. Yo ya he iniciado mi sesión. ¿Ves? Ya la tengo aquí. Simplemente le das a cargar vídeo. Lo seleccionas. Ves, este ya está hecho. Ya lo tengo para descargar. Le voy a dar a Download. Me lo está descargando ahora mismo. ¿Ves? Aquí. Y me voy a TikTok y simplemente lo voy a arrastrar. Me lo está subiendo. Le ponemos la leyenda y le voy a poner Love. Le voy a poner Life Love. Le voy a poner The Man to Love. Man to Love. Ya lo tenemos. Esa va a ser la leyenda. ¿Quién puede ver este video? Todos. Permitir que otros puedan hacer de todo. Y lo publicamos. Ya está. Puedo cargar otro, ver perfil, en fin, lo que sea. Vamos a ver el perfil. Este es un perfil de, de, de prácticas, así que no verás gran cosa. ¿Ves? Aquí está. Todo listo. Puedes obtener TikTok para escritorio o la aplicación. Y ya que lo tienes subido aquí en la descripción, tú vas a poner tu enlace de afiliado. Dice, ¿aún no hay descripción corta? Pues. El enlace en tu bio solo lo vas a poder modificar desde la aplicación de tu móvil. En esta parte de abajo te va a aparecer. Pues tú lo tienes que poner, insisto, desde la aplicación móvil. Yo aquí no lo he puesto porque tiene que ir desde el móvil y estoy desde mi escritorio. Pero desde ahí lo tienes que hacer. Te vas a tu enlace de afiliado que, hemos, que ya habíamos dicho, que es este. Control C. Lo acortas, desde luego, con Bailey, por ejemplo ve ahí, con Bailey, lo copias, ya lo tenemos aquí, lo copias y este enlace es el que vas a poner en tu cuenta de TikTok insisto, desde administrar cuenta en la aplicación móvil no puedes hacerlo desde la aplicación de escritorio que es de donde estoy yo pero si no lo pones, si no lo pones en la bio todo el trabajo que hagas no va a servir para nada porque no van a saber dónde clicar entonces lo tienes que clicar ahí en la aplicación de escritorio y tenemos que subir, ya te lo digo, tres vídeos diarios durante 7 a, di a 14 días. Y con esta estrategia, tú puedes empezar a generar tus primeros ingresos online sin sufrir en el intento. Lo único que tienes que hacer, vamos a recordarlo, es tener tu cuenta en TikTok o bien Instagram o bien Pinterest, que son redes en las que la inmensa mayoría son mujeres. Entonces, les interesan estos temas el software Invideo, que te recuerdo que tienes un cupón te lo voy a dejar aquí abajo Betty 20 para que tengas un 20% de descuento si te decides acoger el plan de pago cualquier plan de pago y tu producto de clickbank o hotmart para promocionar espero que te haya gustado el video, que te haya gustado la estrategia recuerda que hay redes a las que tenemos que empezar a mirar a ver no todo es Facebook, hay más redes que nos pueden ayudar en nuestras ventas como marketers, sobre todo este tipo de productos que son muy orientados al mercado femenino. Tienen gran aceptación en vídeo, sobre todo en vídeo. La imagen ahora está resultando un poco más lenta, pero el vídeo está bastante bien. Y TikTok tiene, aunque no lo parezca, mucho público femenino con poder adquisitivo, Pinterest tiene público femenino con poder adquisitivo, e Instagram, que ya está bastante sólida en el mercado, también tiene gran cantidad de público femenino con poder adquisitivo. Marketer, recuerda darle clic al botón de like, recuerda que tienes un cupón de descuento por si quieres empezar a trabajar esta estrategia, te invito a que compartas este video con todos tus amigos emprendedores, porque recuerda que la mejor forma de aprender es aprender juntos, Recuerda que si tienes dudas, en los comentarios tienes espacio para preguntarme lo que quieras. O en mi grupo de Facebook también me tienes a tu disposición. Y recuerda, Marketer, que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!